Hola, buenos días. Mi nombre es Santiago Jiménez y soy cofundador y CEO de Light. Junto con Carlos Rosetti también. Cofundador, estamos desarrollando Light, que es una aplicación que estamos eh, testeando ahora mismo, está en fase beta, para motivar a las personas a ser más sostenibles en su día a día. Entonces, lo que hacemos es que cuando un ciudadano pues, utiliza la bicicleta, el transporte público, ya sea metro, autobuses, cercanías o recicle, eh, consigue unos puntos que son los Lights. Con bueno, estos puntos, por un lado, pues compite contra los amigos y familiares en distintos retos, como por ejemplo el ranking, puede ir subiendo de nivel, desbloqueando recompensas, y además, los propios likes son también una moneda virtual que va a poder canjear en numerosos productos y servicios pues a través de descuentos y premios directos pues en restaurantes, entradas de cine o patinetes eléctricos.